Bienvenidos a es el canal donde aprender informática es fácil. Welcome to Cyberjays, the channel where learning computer science is easy. Os enseñaremos paso a paso entre otras cosas a eliminar tu, de forma segura tus datos, a configurar tu cuenta de Google. We will teach you step by step among other things to securely delete your data or set up your Google account. Nunca es tarde para aprender a cómo utilizar las nuevas tecnologías, igual que cualquier chaval. It's never too late to learn how to use new technologies just like any other kid. Nos vemos en la primera clase. See you in the first class. Don't miss it.